hola buenos días bienvenidos bienvenida a su de del papel We wish you a Merry Y veis susurros del canal, susurros del papel. Bueno, pues hoy os traigo un haul de comprita, la última, de, de dos tiendas, de Primor y de Teddy. Os voy a enseñar primero lo que compré en Primor. Mirad, compré este blog Toma nota que viene con clip, Mira estos es clips de perrito. Aquí, aquí. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí estos clips de perrito y trae dos de perrito y tres de hueso y después trae voy a aquí, es que se salió y después trae este blog que es un blog para tomar nota que me parece súper chulo esto lo cogí en primor también en primor mirad qué chulada que es lo que cogí allí pone cuerpazo y es un llavero mirad qué chulo dorado me encantó y cogí este llavero también allí en primor que me encantó en anti mira cogí este cepillo que viene por detrás con un montón de brillante y me gustó y así en rosita aquí tiene para ponerle un lacito y me flipó y lo cogí me gustó muchísimo y esto también es de allí de primor siempre que voy procuro coger algún cepillo las demás a mí se me estropean mucho porque yo los meto en la ducha conmigo para desenredarme allí ¿qué más? pues mira, cogí esto que es este estuchito que viene con, con coronita a ver qué le quita esto Mira, ¿veis? y dentro del estuchito trae una pinzita y la pinzita viene calada con estrellita y me parece súper mona es en dorada y me parece súper chula después pasé por un teddy que está un poquito más, más alejado que, que el del centro de málaga pero fui andando dando un paseito y mirando que encontré ayer este mueblecito rosa de plástico ¿eh? que lleva seis cajoncitos chiquitines y me gustaron y, y los cogí allí que me parece que era una novedad yo nunca lo había visto me costaron 4,50 y está muy mono muy gracioso encontré esto que no voy a quitar esto de aquí, que no son papeles es de la marca de Action porque ahora en teddy de vez en cuando traen cosas de la marca que hay en acción vale y es para entintar y colorear eh, mira es, esto va así el papel es súper gordo, ¿veis? y esto es para colorear y después no se van a apreciar tú recortas o troquelas lo que quieras y lleva unas partes que son en blancas, que son estas es que no se va a ver lo voy a acercar, pues esas partes cuando tú le echas la tinta eso se quedaría en blanco ¿vale? y quedarían mirad, a ver si hay aquí ¿veis? esto lleva por aquí un reborde que esto nos, esto va en otra textura, como si estuvieran enmascarados y por aquí no se pintarían. Entonces trae todo esta. Esta lleva las gafas por ahí en blanca, que también se quedarían sin entintar. ¿Veis? Este lleva un reborde al filo. O sea, tú puedes pintar esto, pero el reborde siempre quedaría en tono blanco. No se va a apreciar. Es como si tuviera un calco, una cosa así. ¿Veis? Aquí hay otra que lleva aquí en la esquina este de esto, pero después aquí y aquí mira aquí lleva otras flores que estas se quedarían en blanco y el resto lo podrían tintar con acuarela esto ya os digo que es de la marca que hay en el action ¿eh? mira este que para hacer también bueno un marco y el reborde de todo esto está como enmascarado este que viene precortado igual aquí lleva el borde, ve, a ver si se ve, es que no creo que se vea porque pues lo blanco no se tintaría, trae seis, cada una distinta a la otra, este igual, lleva por dentro, aquí lleva flores, ve y eso, y aquí también, no se marcaría, se quedaría en blanco, y aquí pues igual, este lleva un fondo de lunares, no, este la lleva de estrellitas, este de lunares, pero claro si no, no no se van a apreciar muy bien y no creo que sean estrellitas o oh, sí sí parecen estrellitas y, y lunarito ¿Veis? aquí lo mismo lleva el fondo como con gotitas están como mimetizadas que a la hora de hacerlo de entintarlo veis no sé no que no saldría eso se quedaría en blanco estos son otros tres recortables que son tag y exactamente igual llevan en blanco ¿Veis? Esta también, otro clase de tag. También, ¿veis? Aquí. Están pero recortados, ¿eh? Pasa que no los voy a abrir porque me los creo que llevan. Y ya está. ¿Veis? Este. Y este, esta marca es de Action, ¿eh? Mirad, por aquí, y en el precio me costaron 4,50. En Action seguramente serán más baratos, pero yo en Action no los vi. Los compré en Teddy. A ver. Os enseño, compré esto, que son pipetas, que ya tengo que hacer el tutorial otra vez de la resina, la tengo que hacer ya, pero ya, me tengo que poner las pilas, ¿vale? Me costaron 55, 65 céntimos y traen 6. Vamos a ver, compré estas pinzas que traen un Papá Noel y están muy, muy bien pintadas, me gustan mucho. Y estas creo que se las de a María Jesús, de mano aquí. Y estas que son angelitos. Yo creo que se las vi a ellas. Eh, y no, yo ni me acordaba, ¿eh? Las vi de, de casualidad. Y dije, mira, estas son renitos en diferentes posturas. Eh, valen a 2.50. Y traen 6". Las cogí estas, que también son angelitos de este estilo. ¿Vale? Pero este vienen sin pinza. Era el único que quedaba. Este costaron a unos 1.75. Y traen 6 unidades y es creo que el angelito este y además es este también porque lleva la estrella lo que yo no sé si habrá sí trae este este traen dos de cada no dos trae seis unos pues tres y tres trae de este tres y de este tres vale y estas no son uh, no son pinzas encontré estas que son estas fajitas de sirena que la cola se le abre y se queda como un farolillo. Y traen 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 unidades. Y los colores son muy bonitos. Porque son muy pastelitos. Me gustaron y las cogí. Encontré esto. Que son Sparkle. Ah, bueno. Esto me costó 1,75€. Y las botellitas de Sparkle. Me costaron 1€. Euro. Y traen 6. Y cogí un paquete encontré esto una bolsita que daba y una bolsita me traje que me costaron unos 75 y son estos arbolitos de, de navidad a mí maría jesús de estas Manuel ya me regaló un paquete y yo vi este y lo compré porque de aquí a que yo vuelva ya no sé también encontré mira que había una nada más esta que es el molde de dos puertas y una ventana Z que parece una casita de duende. ¿Veis? Aquí hay como un macetero, aquí hay como florecitas para encima del macetero. Mira, es esto. Y me costaron 2.30. y solamente quedaba una. De estas flores valen 2.30. treinta y... y son más chiquititas que la otra y están hechas porque parece que tienen hasta pelito, ¿eh? traen a ver 12 rosas en blanca quedaba una de cada y en crudita no llegan a ser blancas en roja y en crudita ¿ves? y me traje por las dos que quedaban y después compré estos tarritos 3 de sparkle de color neón en verde en amarillo y en fusia Quedaba también estos tres tarritos y me los traje. Y me costaron un euro 75. Los tarritos son de cristal y van a roja. ¿Qué más? Mira, compré esto. Perdón, que le da un al móvil. Que es para hacer esta casita, ¿veis? Que lleva dentro un reno, un árbol, todo hecho de madera. Y costó 1,75€. De este sí que más. Y cogí uno. Bueno, puede hacerlo de decoración, puede hacerlo para un para un, un para el árbol de Navidad como colgante y le puedes poner también, esto se puede taladrar y le puedo poner y como a mí me gustan, pues seguro que le pongo le. ¿Qué más cogería? Mira, aquí están las otras pincitas que estas son de pajaritos. ¿Ves que yo dije que había comprado seguro seguro otra más? En total son de pincitas. Creo que son una, 2, no, dos, tres, cuatro. Uno de reno, otro de angelito, otro de pajarito y el de papá no, estos cuatro. Primero cogí esta bolsa de piñitas muy chiquitita, muy chiquitita. Me costaron un euro y traen 18 y me gusta ponerlo en los lomos de los álbumes porque aquí se le mete un cancamito muy chiquitín y se pueden colgar. Ya tengo yo algunas puestas, pero no me quedamos. Y después cogí otro paquetito de estos corazones. Que bueno, que ya sabéis que trae 8 y que valen a un euro. Y cogí otro paquetito. Y mira, esta cajita de reno que traen cascabeles. Llevan lo, la cornamenta, la llevan en con purpurina dorada. Eh, me costaron 3.50 y cuántas piezas traen 9 mm, mm, unidades vale? y las cogí traen también cuentas de madera esto lo podéis poner así o lo podéis poner por separado desmontarlo y hacer lo que queráis pues lo cogí ahí eh, te di las cajitas después vale. mirad cogí estas que nada más que quedaba esta mirad qué chula trae de todo corazones cruces, trae de todo bolas flores bueno me costó 2 ,50 euros 50 y trae 65 gramos y estas pesas mirad qué mariposa hay ahí en roja o una flor una cruz estrella bueno trae de todo ya os digo vale mirad y solamente quedaba esta había más pero no eran de estas cogí estas pegatinas estas de fresitas que me gustaron son así como de cristal y estas de piececitos que eran muy monas estas costaban un euro ¿eh? y cogí estas y luego por último encontré que nunca la había visto mirad estas pegatinas que me recuerdan mucho a Tiffany además están en relieve ve no sé si se va a ver bien son estas son flores esto lo toca parece plomo un hilito muy fino y la pintura y es yo diría que hasta transparente costaban un euro. Vamos a abrir una, para vale, ver cómo son. Sí, mira Parece Tiffany de verdad y las toca. Y tiene son transparentes, mira debajo. Pongo la mano y se ve. Y mira Y son preciosas, ¿eh? son muy bonitas. Entonces, depende de tú, donde tú las pongas, pues como son semi-transparentes, están muy bien pintadas así tal cual los cristales de, de tiffany cogí esta que me parece súper bonita un euro ¿eh? cogí esta mira qué bonita veis lo que yo os digo mira la pintura que lleva ¿ves? me recuerda al tiffany pero un montón y al tacto igual cogí esta de estrella es muy chula todo un euro mira esta de, de, de san valentín muy con la roja muy este mira la llave la cerradura muy bonito cogí esta que se parece a esta pero no es la misma veis esta que es súper bonita cogí esta que también es muy bonita Cogí de todas las que me encontré un modelo, que después voy y no hay. Mirad, esta, súper chula también, con la rosa, muy bonita. Mirad esta, temática de té, preciosa, es muy bonita. Cogí esta, mirad qué chula, con la jarra, muy bonita. Y cogí esta también de flores que me parecen espectaculares me encantaron pues yo estas que es la primera vez que las veo y dije mira voy a coger de todas las que hay una digo porque después había eh, acaban de traerla digo porque después voy y me cuento con el sitio y por último enseñaros que tampoco se, lo he visto a nadie que lo haya enseñado no sé si será novedad o no eh, compré Mira, esto y de ¿qué es esto? pues estos son farolillos, así ah, mira creo que se pueden adornar este está adornado como si fuera del espacio pero creo que se pueden adornar con lo que quiera. es decir lo puedo adornar de navidad, después se le mete una velita de esas que que venden también allí en Teddy que incluso había algunas que se pueden meter bajo de agua y de este me costaron a un euro y compré dos. Y dije, mira, para decorar, para, para Navidad, me gusta un montón. Y cogí dos. Y vienen hasta con su asa y todo, ¿eh? Vienen completo. Así. ¿Ve? Creo que aquí le llaman mm, lámparas, creo. Manualidad de base de farolillo, incluye alambre. ¿ve? Que me parece que también, pues, da juego. Pues, ahí está el alambre. Lo que no trae es el papel. Pero el papel se lo puedes tú poner como tú quieras. O le puedes poner papel papel o le puedes poner eh, papel vegetal o velum o acetato si quieres. Un acetato bonito. ¿Veis? Y se vería así. Creo que es muy bonito. Y por último, vi esto. Que me gustaron, valían unos 50. Son nuevas. Porque las de antes eran así. Y ahora las traen así. ¿Vale? Esta que la he usado un montón. Esta me la, me la regaló María del Mar. Y cogí estas. Que me parecen súper chulas. Y nada más. Estas han sido mis compras. La última ya de Teddy y de Primor. Me costaron euro 50 Que no sé si lo he dicho. Ahí está. Pasé por los de... Miré por lo de los cubos estos de todo a pelón pero ahí no había nada basura no había nada que mereciera la pena por lo menos para mí y entonces no cogí nada y ya está bueno espero que os hayan gustado si es así pues y me queréis dar una manita arriba muchísimas gracias nos vemos pronto y hasta la próxima cuidaros chao Vamos a hacer Scrap Vamos a hacer Scrap Y a noche va a hacer a hacer a a